¿El rey es una? Sí. ¿Y la otra? Sol Baez. Dos relaciones paralelas, ¿no? Un cuerno así esporádico. También tengo pruebas. Ay, Dios. La Dios. palabra de él, todo. ¿Pero dos casas también o...? No. Ah. Había, o sea, Sol sabía de la existencia de Sofía. Ah. Como okay. que medio que lo aceptaba desde un lugar de sufrimiento, esperando que alguna vez ella entiende, está con terapia. Sol seguramente no se está mirando, Sol no la está pasando bien. Ella se siente... Tan estafada y tan, si se quiere, cornuda como Sofía. Este, ella hace cuatro años que está con él. Siempre sabiendo el lugar que ocupaba, ella no se sentía tampoco la amante. Él no era claro, le decía, es difícil de explicar, vos no lo entenderías, oh, la enferme. La aquí. manipuló, la psicopatió, ella está con terapia, tratando de salir. Pasó una vida durísima, se fue a vivir a Estados Unidos para, para dejar de verlo, pero no pudo que fue en el 2021, Sol va saben que es la, baila, la bailarina del, del polaco. Uh -huh. Es más, ella existía en la vida de Fede antes que Sofía. Y cuando claro. él empieza a salir con Sofía, que fue en el diciembre del 2019, en enero del 2020, hace un asado en la casa y la lleva a las dos. Entonces Sol se dio o sea, cuenta... O compartieron No, cosas. claro, o sea, fueron las dos. Sofía era nueva, ni idea, estaba recién saliendo con Fede y no era muy de este mundillo de, claro. de los famosos y de las bailarinas. Y que venía con él hace un tiempo largo pero nunca la blanqueaba siempre era en su departamento era todo así escondido Le dijo, se dio cuenta que había una onda entre los dos le dijo ¿qué onda? no, la estoy conociendo medio como él así relajado y quedó ahí, y a partir de ahí no se vieron más pasó esa temporada, Fede se enferma le agarra el cáncer, claro, y una vivía en Capital y la otra en Mashwitz entonces él, que es lo que yo conté ayer con sí. el cuentito de de, no era la quimio, se hacía rayos me expresé mal, quiero corregir porque él creo que tomaba quimio por boca y se hacía rayos con el tema de los rayos, cuando se iba para hacer los rayos a Capital porque tenía el permiso de circulación, iba a la casa de la chica y las dos los cuidaron. Es más, Sol empatizó mucho con la enfermedad y empezó como a aceptar esta situación porque su mamá estuvo muy enferma de cáncer y está como conectada en algún punto con el cáncer. Y ella también se hizo cargo del cuidado de él. O sea, ella siente que lo cuidó, aunque Sofía era la mujer, la, que la, la huertita, la que iba, se internó. Justamente era oficial. La, la oficial. Sofía o sea no sabía de la existencia no de sabía. Eso, No sabía. Alguna vez sospechó entre todos estos cuernos, pero no sabía de la existencia real. Hoy vamos a conocer la palabra de los tres, de los tres protagonistas. Obviamente vamos a ver también lo, todo lo que dijo Carmen esta mañana. Habló de Janina. Una nota un poco... Más tranquila, Carmen. Bueno, me alegro. Irónica, que irónica. Teniendo. Igual el problema no es conmigo, es con el hijo. Un poco también. <risa> eh, después tenemos el turno de Stefi, con Tauro no, bueno. e Intrusos, que también tenés para contestar Bien. un rato largo. Y todavía nos escuchamos a arena Vélez en todo esto, que también quiero que aportes <risa> <Uf, risa> su mirada. De... Oye, todo, nos va a alcanzar mío. el programa. Salvo Andrea y Tahuada, no están involucradas ustedes con Fedeval, ¿no? Eh, no, yo no, no. Yo no, la no, no, dudaste, hablé dudaste, no. Dudaste, dudaste, lo único que no, no. te falta, te aguas, te fue no, un no, Fedeval no, no, en tu vida. No, no, no, si te acordás no. que casi ni me quería dar un beso porque tenía... Te negó. pudor, bu, La única que no se volteó a Fedeval <risa> es no, la de la No, yo tampoco. Y... Bueno, yo me lo chapé, pero no me lo volteé. Bueno, ah, te pues, si lo chapaste acá. Todos ya, algo ah, tuvieron. No me metieron y tampoco. No, bueno, no digas pues, lo de la volteada ay, otra vez. Yo casi digo volteada. No